Hola, nuevamente, en el tutorial anterior vimos cómo ingresar al campus virtual por primera vez y efectuar el cambio de la contraseña. En este nuevo tutorial veremos cómo ingresar al campus virtual e ingresar al curso. Para empezar, entonces, ubicamos el navegador y tipeamos Centro de Capacitación Profesional Thrust. Nos aseguramos que sea ccpthrust.com, que es el primer enlace. Hacemos clic. Buscamos entonces en la esquina superior derecha la palabra acceder. Colocamos nuestro nombre de usuario y la contraseña que marcamos nosotros. Clic en acceder, ya estamos dentro del sistema, si no nos aparece esta pantalla, nos vamos aquí a donde dice mis cursos y nos aseguramos de estar en el nivel que nos corresponde y en el curso que nos corresponde. Observen este porcentaje que aparece marcado acá, es muy importante lo que les voy a explicar más adelante. Haciendo clic aquí, ingresamos al curso correspondiente y vamos a ir viendo que me va a pedir cierta información. Le recomendamos que digan sí, puesto que si no lo hacen, provocará que los tiempos de carga sean más lentos. Le doy sí y ya estoy dentro de mi curso. Es importante, señoras, señores, que... Presten atención a la organización del curso. Está organizado, valga la redundancia, por semanas. Cada una de estas semanas contiene el contenido didáctico que vamos a cubrir. Por favor, revísenlo concienzudamente. Antes de comenzar, es muy recomendable que lean la información general. Y en la medida que vayan leyendo y se vayan familiarizando con qué se van a encontrar dentro de la página, vayan marcando estos indicadores de cumplimiento. Y es lo que nos va a indicar al principio cuánto porcentaje del curso hemos ido cubriendo. Los objetivos del curso, les recomiendo encarecidamente que los lean sobre todo lo concerniente al plan de evaluación. A medida que van avanzando, van marcando. Y ya nosotros sabremos que ustedes han ido leyendo y se han ido poniendo al día con la información. De esta manera, ustedes se van a ir encontrando entonces con todos los contenidos didácticos digitalizados que están dentro del curso como tal. Aquí tienen recursos didácticos adicionales, ejercicios prácticos para ir mejorando lo que vamos viendo en cada una de las lecciones. Así, entonces, es como entramos al curso y encontramos la información. Cierro la sesión cuando ya finalicé. Y como les dije al principio, esto es para que nos vamos poniendo duchos con el uso de la plataforma. Gracias por su atención.